Bienvenidos a Un planeta unido por el futuro. En este canal nos esforzamos por motivar, informar y concienciar sobre algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Aquí encontraréis disponibles una diversa selección de vídeos que tratan sobre esos temas, y si queréis poner a prueba vuestro conocimiento de ellos, no os olvidéis de visitar nuestra página web. Gracias por visitar.